Tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas. No. Empezamos duro en la mañana, ¿no? Hombre, el Almorzaret Valenciano, aquí antes del, del aperitivo, un preaperitivo. Voy es yo comer, ¿Ves lo que hace? Sí, sí. Que no come un pedacito. ¡Qué bueno! ¡Qué <risa> bueno! El pan que hacemos en el campo. Claro, claro sentir esto es... ¡Qué bueno! Vamos. Sí, sí, claro. claro, claro. ¡Madre de Dios! ¿Eh? ¡Qué tomates es. que Este es el, el, el, el auténtico tomate valenciano que se hacía durante toda la vida. Y ahora hace años que no se hace porque tiene menos rendimiento que los híbridos y todo lo que están sacando. Entonces, pero nosotros estamos... Manteniendo. Intentando mantener las semillas puras para que no se pierda, digamos, el valor de la vida. Empezamos. Bueno, estoy con Tony, que es para mí una eminencia. Yo tengo el gusto de venir a visitarte cuando vi en internet Museo Etnográfico de Valencia. Yo, primera vez que estoy acá y que además que me enteré que ustedes son. Los que nos llevaron a Argentina, el vos y el Che, dije, yo tengo que venir acá a conocer qué es esto de Valencia, Bos, qué son los valencianos. El vos y usted. Quiero que me cuentes un poco lo que hacemos acá, el Museo Etnográfico, cómo estás vestido, o sea, todas las tradiciones que sí. que le mostrás un poco a todos los que vienen acá, ¿no? Bueno, yo lo que mi orgullo es poder dar a conocer a la gente cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras raíces y de dónde venimos. Y por ello yo siempre digo que la cultura no se hace de la noche a la mañana, digamos, se hace durante muchísimos años. Por eso yo tengo herramientas que hacen más de 50 o 100 años de mi familia que hemos ido guardándolas, guardándolas, y yo hace más de 40 años estoy guardándome pues carros, herramientas, cosas de mías y de mis amigos para que al futuro podamos decir de dónde venimos cuáles son nuestras raíces porque el que me diga dónde vamos yo puedo decir de dónde venimos sí. el que me diga dónde vamos que me lo diga porque yo creo que sería rico famoso y sería demasiado porque yo creo que no hay nadie que sepa dónde vamos Tal yo claro. creo que la hostia la tenemos garantizada <risa> vamos tan deprisa van tan deprisa que yo pienso que no saboreamos lo que es la verdadera eh, placer de la vida uh -huh. Uh -huh. Estos son la comida para perros que se usaba también en la antigüedad y ahora se empieza a usar en el presente La sacamos de la huerta, miren El doggy no sirve El dog chow no sirve Yo me siento un poco como en mi tierra porque hay muchas cosas que veo acá que son eh, muy parecidas a, a Argentina Vos sabés que por ejemplo nosotros en Argentina ...no decimos eh, vamos a comer, decimos vamos a almorzar... ...y lo primero que pasó cuando llegué acá... Sí. ...es que estabas almorzando, estabas en lo que llaman el almorzaret... ...vamos a contarle a la gente qué es eso del almorzaret. Hombre, eso es una cosa muy sagrada... ...porque si yo me levanto a las 6 de la mañana... ...me mm. tomo un vaso de leche... ...y, y algo, poco más... ...una costada, una magdalena, cualquier cosa... ...y me voy a trabajar... Cuando llegan las 10 de la mañana ya estoy que me, que me como patas abajo. Entonces ahí necesito yo pararme y comerme, pues eso, una barra de cuarto y todo lo que pueda meterle dentro. Ay, mira, wow. Esto es Qué rico. Espectáculo. Mm. Ah, a ver, a ver. El tomate es muy diferente a los tomates que estamos habitualmente acostumbrados a que es súper natural. Una morcita, es un poco dura, diferente a lo que estamos habitualmente acostumbrados. Al final vas a hacer un warfando en mi video. Sí, porque vale la pena. Vale la pena. Voy a hacer un poco de worfando yo también, si no. Chicas, atrás por favor, cierren la boca cuando mastican porque salen, eh. <risa> <risa> ¿Y le la pancilla, ¿no? Claro, límpiense bien Pero, los, no, dientes, no, ¿eh? todos los dientes. Bueno, estamos haciendo el peso del tomate valenciano. ¿Cuánto? A ver. Jugamos Elia. ¿Cuánto? Espera, espera, espera, espera. Se darán cuenta que me gustan las apuestas. 680 gramos. Upa. 450. A ver. Um, 5. 500, 500, digo. 500, 500. 500 sí, sí, sí. A ver. Eh, eh, 523. A ver. ¿Qué ¿Qué más. 670. Y Toni, para. Tony, ¿cuánto pesa algo así para vos? Está sobre 600, 600 gramos o una cosa de eso. Bien. Este, este 500. Hostia. 808. 808. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Nadie adivinó! Wow. Bueno, pero ¿quién estuvo más cerca? ¡Yo! <risa> ¡680! Y yo más lejos, 450. <risa> yo 500. Y contame, ¿qué vamos a hacer hoy? y ¿Qué importancia tiene la huerta de Valencia para, para este ecosistema, para Valencia y para vos? Bueno, para vos. Me gusta eso de vos que me dices Yo te puedo decir que para mí eh, el Gran Jardín de Europa, que es la huerta de Valencia, uh -huh. tiene muchísima importancia porque no hay nacido en la tierra que vive sin comer. Los que producen la comida, digamos, por desgracia están muriéndose de hambre, ¿sabes? Uh -huh. Pero qué suerte que Valencia tiene la comida al lado. Tú imagínate aquel país que tiene que depender de que la comida le viene de fuera, de fuera, de kilómetros y kilómetros. ¿Qué ha podido pasar ahora, por ejemplo, en la pandemia? Que han, que han tenido que pasar algo de hambre. Claro. Aquí nada más que han hecho salir de la ciudad y tener la comida a su mano. Por eso yo creo y pienso que Valencia es privilegiada en poder tener esa huerta a la orilla de la gran ciudad. Primero le echaremos el aceite, luego le echaremos la sal, la paella, luego le echaremos el pollo, el conejo, el pollo, el conejo, luego las judías verdes. Después del de pollo y el conejo pondremos las judías verdes, ¿eh? las pondremos así, roteadas, ¿vale? aproximadamente, esta es la medida que se le hay que poner. Después pondremos lo que se llama el garrofón. Luego le pondremos los caracoles. ¿Eh? Los sufriremos un poco, no mucho, porque si los sufrimos mucho, nos pierde la textura que queremos. Entonces, para conseguir el sabor que nos hace falta, hay que, hay que hacerlo muy poco. Luego le pondremos el pimiento dulce y el azafrán. A continuación echaremos el agua. Dejaremos el agua ahí que esté hirviendo sobre media hora aproximadamente hasta conseguir que el agua haya reducido 3 litros de agua por un kilo de, de, de arroz. ¿Eh? Como no, cuando esté ya prácticamente en los últimos eh, 10 minutos echaremos unas ramitas de romero para que le dé ese toque, ese toque que corresponde Digamos, a, la, a, a la montaña. Ahora en este momento, el fuego, mira cómo envuelve, ¿te das cuenta cómo envuelve el fuego la, la paella? Quiere decir que la leña que tiene abajo tiene influencia sobre el sabor que va, nos va a sacar la paella, ¿vale? Y ahora en este momento, el arroz está cantando, flo, flo, flo, flo, flo", que está hirviendo, está cantando. Y luego nos hablará cuando empiece a hacer el socarraer. Caballeros y señores, a la tabla y al Al primer clip. A ver, a ver, vamos a probar wow. el caldito, a ver qué tal está. Madre mía. Lo que de las antiguas. Madre ¿Eh? no, de Dios. Dios, lo que es Hoy yo comer, cocato y dos horas y media. Y la y leña. Impresionante. Ah, eh. Impresionante. Esto es con poquito, esto es como la esencia, digamos. Esto se llama esencia. Como Esto. cuando un buen perfume de Vamos. <risa> son paellas Espectacular, pero Seis pollos, cinco conejos, cualquier de pato. Un cucharón ¿verdad? para ver. Ahora lo voy a probar. No puedo eso. mojar el pan. Eh, eso lo hacía yo de pequeño. Pues mi madre cuando la salcía y tal, lo que era el, digamos, el, el coscorrón del pan, o sea, la punta del pan, ¿sabes? Y ella decía, mamá, tal y qué cual Va, ah, entonces cogía y mojaba el y Estaba espectacular. Estas payas son de las que hacían nuestras abuelas, nuestras madres. Son payas que, de hecho, la paella es el tema familiar. Las paellas vienen de ahí. La gente los domingos se, re se reunía en la huerta, en la horta, con todo el tema de la barraca y tal, y era una reunión familiar. Ya la tenemos, ¿no? Ya está. Ya estamos. ¿Qué tal está esto, eh? Bueno, de... a la vista está impresionante. Bueno, es tu momento. Sí, es un momento borfando en mi canal. Tu momento de gloria. Qué paella madre mía Así te lo resumo. Wow. 10. El saborcito de la leña. De la leña de naranjo. Buenísimo. Ana. <risa> Sin palabras. ¿Me queda una? Eli. voy! voy. Mm. Para ir, la, la paso, te la paso así. Espera, esta, es la, esta es la de verdad. La... Claro, este es el profesional, esta, pero. Esta es la de verdad. Yo voy a contarles que Tony le dijo que me la pongan a mí a esta. Que te la pongan. Sí, suena muy mala. Así que por favor entiéndanlo. Que me pongan el plato en el lugar. Porque me la hizo con pato también. Me puso un poquito de pato. Porque dijo que tenía que probar. Así que primero. No. Nunca no, no, muy buena. La verdad, déjame comer tranquilo y apaga eso. Muy buena. Interrupción comercial. La estamos pasando bomba. La paella está impresionante, pero esto no se termina acá. Tengo acá a mi co en estos días por Valencia. ¿Qué más haces? Estoy contento porque estoy armando un video de horchata eh. Así que los invito a mi canal, que puedan ir a mi canal Les vamos a dejar seguramente aquí también el video para que ustedes lo puedan ver en la descripción Pero les voy a contar la historia de la horchata, en verdad yo no, porque yo no tengo ni idea Se los va a contar alguien experto en horchata y yo voy a tomar... Sí, en estos videos en dupla ¿eh? estamos haciendo... Me gusta, ¿eh? Tenemos gusta. un equipazo, una producción y realmente quienes nos cuentan la historia, ¿eh? la historia viva de Valencia, vamos a contarles todo, todo, ¿Todo? acerca de la horchata, de la chufa. Ah. O bueno, No, no se sé. si lo pierdan, no se si lo pierdan, vayan a ver. Bueno, vayan yo ver. creo, no sé si vas a poner cómo le terminaste llamando a la chufa. ¿Lo pondrás? Bueno, yo creo que van a tener Baja, no. que ir a ver el video a ver si lo pone no, o no lo pone. Adelante, yo voy a insistir en que lo ponga. Vayan a verlo a ver no si se pone. anima. Para gustos colores, pero yo soy granizada. Estoy probando la chupa. Explícale, Tony, qué es. Eh, no, que lo prueben primero. Porque <ríe> si <se> no, <las puede. ríe> que Lo prueben primero y luego que decidan. Si les gusta, no les gusta. Primero coger un trocito de pan y mojar. La primera vez que vas a probar el allí, Pebre, que tú me decías que tenías muchas ganas. Chucho. Venga, vete el panecito ahí. Haz un barquito. Vamos a hacer un barquito, se llama acá en España. Vamos, ¿eh? A ver si adivinen en sus casas qué es lo que encontramos acá. Yo voy a probar esto primero. Ahí vamos, ¿eh? Me encantó. Buenísimo. Ahora vamos por el plato fuerte. Vamos, Alejandro. ¿Por qué hay que quitar? A ver, porque, la, porque es un poquito viscoso la sensación. Yo la se la quito. Le queda un, Pero, sabor un poco. No sé, falta quitarse. No lo no sé. A ver le preguntamos que yo se la quito. Ahora preguntarlo Yo no sé. la con piel. Pruébala con piel, cabrón. Pruébala con piel. A ver, yo la quiero comer como se come realmente. Si hay que comerla con piel, yo la como con piel. Bueno, ¿querés comértela? Vení. Esto lo tengo de Vení agarrada de acá, boludo. ¿Cómo se come Tony esto? ¿Se come con piel o no? Por, por supuesto, te metes el trocito dentro, sacas por la puntita lo que es la espinita y todo lo demás para adentro y ¡jo! Listo. Todo. Aquí hay que aprovecharlo todo. Nada. Aquí nada no hay que dejar nada fuera, todo dentro. Bien. Vamos Alejandro. Vamos, vamos. Tu momento. Es que aparte yo estaba esperando esto. Yo vine a Valencia a probar el alipebre. Va, ¿eh? Ahora has mezclado la patata con esto. No, no, no, pues no te la tienes, no la puedes morder. La espina tienes que sacarla. Sí, sí, la espina ya sacas. Si la has mordido, puedes tener problemas. Ay, perfecto, señor. Mm. Hostia, equivocado, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. A ver, ¿cuál es tu tarta, torta? Bueno, mi torta es esta que tiene mi nombre, de la Coca Cristina. Que, bueno, combinada con un poquito de mistelac, que es vino dulce, mmm, buenísima. Y si no quieres Coca Cristina, coquita de yanda hecha con base de hojalata. ¡Mmm! La almendrita. Vamos a probar el Sintonic Valenciano. Vale. ¿eh? Muy rico. Eh, yo soy muy fanático del gin toni es lo que más me gusta a mí como bebida, así que vamos a probar el valenciano. Y voy a ser 100% sincero. No le siento tanto gusto a Jim, pero me gusta, me parece una bebida súper refrescante. Un 8, un 8, mi puntaje. Tony, Tony. Adiós con el corazón que con el alma no puedo y al despedirme de ti de sentimiento me muero tú serás el pájaro pinto que alegre canta por las mañanas Pero, Gracias